A ceñir y voy a seguir la línea, no os pido más que cinco minutos de tortura, nada más. Sobre todo porque es un tema, el procederoso mundo de derecho es un tema muy complejo. Pero voy a tratar de, en primer lugar, utilizar esos cinco minutos a rajatabla y espero que si no me lo, me lo demandéis, si no cumplo esa promesa. En primer lugar, yo quería recomendaros un libro que me ha parecido interesantísimo para conocer qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Es un libro. Precisamente, Homo Deus, muchos de vosotros lo conoceréis, es un historiador de la comunidad de Jerusalén, que eh, en este libro ya hace una, un vaticinio diciendo, lo voy a leer literalmente, que 50 millones de coches autónomos se a los actuales mil millones. Porque es verdad que la conducción autónoma, autónoma total, no en los distintos procesos automatizados, van a ser a permitir la eficiencia de la movilidad. Cambia totalmente el concepto. Y lo va a cambiar. Y por eso, eh, para que eso ocurra, es decir, yo me va a venir un coche, tengo que ir a trabajar a las 8 de la mañana, me deja en mi trabajo y ya se va para que otro pueda utilizar y pueda gestionar mejor la movilidad. Eso es lo que este autor, pues, vaticina, ¿no? Pero, claro, este vaticinio, Este vaticinio, es verdad que los robots van a cambiar el mundo. Van a cambiar no solamente la movilidad, sino nuestra forma de vivir. Pero hay una cuestión, es la cuarta revolución industrial que hablaban esta mañana. Efectivamente, pero hay una cuestión, que es lo que plantea, no. La autoridad individual, la libertad que vamos a tener, tiene que dar paso a que funcionen los algoritmos no humanos. Vamos a ceder, porque van a ser los algoritmos los que van a controlar y gestionar en cierta manera nuestra vida. Bien, el coche autónomo no solo cambia el concepto de movilidad, sino, eh, yo iba a hablar de responsabilidad y protección de datos, cambia la seguridad vial, el medio ambiente, las infraestructuras, el empleo, la economía, y tiene que haber una transición de ese eslogan eh, interesante que utilizó la Dirección General de Tráfico: no podemos suplir, conducir por ti, es a un concepto de. algoritmos van a poder conducir por ti. Este es el marco regulatorio actual de la Dirección General de Tráfico, una instrucción donde vienen, es la instrucción eh, V eh, del 2015, donde vienen todas las escalas, donde la actual legislación o regulación española, donde vienen los distintos sistemas de eh, automatización hasta llegar al coche autónomo. Pero tiene que haber una transición en el marco regulatorio de lo que a mí me importa. Ya ahí se ha estado hablando, los fabricantes de componentes, de automóviles, porque en este momento es necesario el conductor la existencia de un conductor es la actividad individual eh, la que decide eh, qué va a hacer y por tanto esa convención de Viena exige en este momento, del año 68 exige que para eh, eh, todo vehículo en movimiento tiene que tener un conductor yo no puedo compartir, permitirme eh, que porque se ha hecho, y algunos autores también no puedo compartir eh, la, el criterio de que como España no ha firmado el convenio de Viena, está en mejor posición para cambiar el marco regulatorio. No, no por una razón, y os voy a explicar. La ley de tráfico y seguridad vial es verdad que el convenio de Viena no lo hemos firmado, pero se ha introducido al derecho interno español por la ley de bases de tráfico y seguridad vial. Leer la base cuarta que te lo establece. Bien, podemos discutir eso, pero no es verdad que eh, pueda o que sea necesario o que no sea necesario el convenio de Viena. Pero hay una cuestión. Fijaros, ahora mismo el sistema de responsabilidad o de seguros establece la responsabilidad cuasi objetiva del conductor. ¿Eso qué quiere decir? Que norma general, norma general es que cualquier víctima de un accidente de tráfico tiene derecho, a, eh, tiene derecho a ser indemnizada. Hay alguna excepción, salvo culpa exclusiva de la víctima. Pero la norma general es que cualquier víctima de accidente de tráfico tiene que, tiene que ser indemnizada. Sin embargo, hay una víctima... Gracias. la responsabilidad civil del productor por defecto de producto. Existe también, pero es muy difícil, porque la carga de la prueba le corresponde al consumidor. Y yo, que tenemos mucha experiencia en automovilistas europeos asociados, de reclamar a fabricantes por fallos en, o posibles fallos en el producto, resulta que eso es casi misión imposible. Y muchas veces eso no se investiga, no se investiga y siempre se atribuye la responsabilidad al conductor. Bien. Hay otra también, otro aspecto que tampoco se toca, que es la responsabilidad patrimonial de la administración. En un accidente de tráfico puede existir y de hecho existe muchas veces la responsabilidad patrimonial de la administración que no ha cuidado el entorno, que no ha invertido lo suficiente, no ha, no ha evitado el accidente. Pero todo este escenario que tenemos en este momento va a cambiar. Hay un nuevo concepto de riesgo con el, la introducción del vehículo autónomo, que es cuanto más autonomía, más dificultad en la imputación de responsabilidad de los implicados. Es decir, si se produce un accidente en esa conducción autónoma o cada vez llegando más automatizada, ¿a quién le exigimos? ¿Al fabricante de, del componente? ¿Al fabricante del producto final? a la carretera, a la administración, va a haber más dificultad. Pues bien, nosotros decimos, y así lo ha recogido la Unión Europea en esa resolución que ha aprobado hace un, un mes, que es que el vehículo autónomo y conectado exige la aplicación de las leyes de Asimov. Asimov, sabéis que era un bioquímico, un bioquímico que se dedicó a la ciencia ficción. Bueno, pues decía, un robot no hará daño ni al ser humano ni permitirá por inacción que éste sufra. Obedecerá a las órdenes y un robot protegerá su propia existencia. Es decir, un robot, un vehículo autónomo, no puede provocar ningún daño. Pero, ¿qué ocurre? Que, y si falla, ¿quién responde? Esa es la cuestión. Bien, pues ah, el actual marco jurídico resulta insuficiente y creemos que debemos, para establecer la responsabilidad de los vehículos causados a terceros. ¿Por qué? Por la dificultad probatoria y por la dificultad de atribuir a qué elemento, a qué actor eh, es el responsable. Bien, nosotros, ¿qué proponemos? Es necesario un nuevo régimen de responsabilidad civil, una responsabilidad objetiva del productor, un seguro obligatorio que ya tenemos, la creación de un fondo de compensación, la creación de una nueva categoría de persona, la persona electrónica, y la creación de una agencia de investigación de accidentes e incidencias. Lo ha apuntado muy bien en Noruega. Un poco el modelo que podemos tomar es el de la ley de navegación aérea, que existen cuando interviene en un accidente de avión, interviene el fabricante, interviene el fabricante de los componentes, interviene si hay una conducción de, eh, de no automatizada, sino semiautomática, también los pilotos. Por tanto, tiene que cambiar, pero el que no debe ser el que este sistema, en este nuevo sistema, no debe ser porque ya no va a haber conductor. El conductor es el que no va a tener responsabilidad. Bien, aquí está la resolución del Parlamento Europeo. Yo he dejado también la ponencia por escrito, no solamente la ponencia, las fichas, donde vienen... Una específicamente, es interesantísima, sobre todo porque hay una serie de recomendaciones en cuanto al marco regulatorio que es necesario aprobar. En cuanto a los vehículos autónomos, en cuanto a... Hay, hay también, lo digo porque también aquí en, hay una dirección, porque en este momento hay una consulta abierta que podéis participar, el que quiera hacer alguna aportación en la Comisión ju de Jurídica de la eh, Unión Europea, de la, del Parlamento Europeo, para hacer vuestras aportaciones. Y en este momento estamos en plazo. La responsabilidad civil, el establecimiento de un seguro obligatorio, un sistema de responsabilidad civil objetiva, porque entendemos, y por qué decimos del productor, porque entendemos que está más cerca. Él, de poder investigar dónde está la causa, porque él para poner en marcha un producto ha tenido que em, probar, ha tenido que investigar, ha tenido que ponerse en contacto con las administraciones, con los sistemas de comunicación, con todos ellos. La protección de datos y el flujo de datos, esto es fundamental, que se protejan los datos, especialmente en esta resolución se habla de aclarar las normas y criterios sobre el uso de cámaras y sensores, porque afecta a la a la, al derecho a la intimidad y al derecho a la privatiza y además porque debe establecerse la seguridad. A esta mañana se ha hablado de los hackers, claro que sí. Tiene que garantizarse la seguridad. Y por mí ya, muchísimas gracias por su atención. Espero haber cumplido con esa promesa. <risa>